Una nota al pie de página se compone de dos partes vinculadas. El número de referencia de la nota al pie de página que aparece en el texto y el texto de la nota al pie de página que aparece en la parte inferior de la columna. Las notas al pie de página se numeran automáticamente cuando se añaden a un documento. La numeración comienza de nuevo en cada artículo. Puede controlar el estilo de numeración, la apariencia y la maquetación de las notas al pie. Para agregar una nota al pie voy a la pestaña referencias y elijo insertar nota al pie. Las tablas se componen de filas y columnas que se pueden rellenar con textos y gráficos. Las tablas pueden utilizarse con frecuencia para organizar y presentar información, pero también tienen muchos otros usos. Las tablas pueden utilizarse para alinear números en columnas y posteriormente ordenarlos y realizar operaciones con ellos. También pueden utilizarse para crear diseños de páginas interesantes y organizar textos y gráficos. Para agregar una tabla voy al menú Insertar tabla y elijo la cantidad de columnas y filas que quiero agregar a mi tabla si quiero incorporar una ecuación en una de las celdas voy a insertar ecuación y ahí puedo escribir la ecuación de mi agrado También puedo modificar el formato de la tabla yendo a la pestaña Diseño, puedo elegir diferentes sombreados o utilizar los estilos que ya vienen predeterminados. Word te permite utilizar distintas formas, según lo desees o necesites. Puedes agregar una variedad de formas e iconos a tu documento, incluyendo flechas, figuras geométricas, estrellas y diagrama de flujo, entre otros. Puedes cambiar su color, tamaño, estilo, posición e incluso puedes escribir sobre estas. Las formas poseen la función de mejorar la apariencia, lectura y entendimiento de tu documento. Con las formas de Word puedo realizar diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, puedo dibujar yendo al menú insertar, elijo la figura triángulo, dibujo mi triángulo y con las demás formas puedo indicar, por ejemplo, la altura de mi triángulo con una línea el color para que se pueda distinguir y también puedo cambiarle el grosor a la línea con cuadros de texto puedo agregarle por ejemplo, indicar que esa línea me identifica la altura Para que quede unido a mi gráfico, debería cambiarle el diseño en formato. Voy a ponerlo sin relleno y sin contorno. Lo acomodo. Y para transformar todo este gráfico en uno solo, presionando la tecla Shift del teclado, selecciono todos los elementos que incorpore. Hago clic derecho, agrupar y ahora se me transforma en un solo objeto que puedo desplazar. De... Smart Art es una representación visual de información e ideas. Es una ilustración visual de datos o valores numéricos. Con SmartArt puedo representar la información utilizando diferentes esquemas. Para eso voy a la pestaña Insertar, elijo SmartArt y selecciono cuál es el tipo de gráfico que me sirve para representar mi información. Por ejemplo, puedo poner números enteros. Pueden ver que la letra, el tamaño se acomoda al, al tamaño de mi texto. Puedo agregar diferentes formas y cambiarlo de nivel con estas opciones. En este caso debería poner números negativos, números naturales y luego los naturales dividir, separarlo entre el número 0 y los números positivos. Para cambiar el diseño... Voy a cambiar colores, puedo elegir el color que yo quiera para mi gráfico. Si una de las formas no me sirve, haciendo clic con el mouse y presionando la tecla suprimir del teclado se elimina. Si quiero agregar, en agregar forma puedo ir incorporando nuevas formas. Si no está en el nivel que yo quiero, lo disminuyo o promuevo de nivel para que se vaya acomodando en el lugar Se usan las imágenes para que un documento tenga mejor aspecto y también para poder explicar más claramente las cosas a los lectores. Las imágenes ya las hemos utilizado y hemos utilizado imágenes siempre con licencia Creative Commons. Para reforzar vamos a recordar cómo se utilizan las imágenes en Word también con licencia Creative Commons. Voy a imágenes en línea, escribo el tema que quiero buscar... Y pueden ver que acá tengo la opción de que me está mostrando las imágenes solo con licencia Creative Commons. Es decir, que tengo el derecho del autor para utilizarlo. En este espacio puedo elegir la imagen que me represente. En mi trabajo lo incorporo y tengo la seguridad que esta imagen está permitido su uso eh, por el autor cuando hago clic sobre la imagen me aparece este cuadradito que me permite modificar cómo yo quiero que el texto se ubique de acuerdo a la imagen si quiero que aparezca en línea con el texto es decir que yo no voy a poder desplazarlo selecciono esta opción si quiero que se desplace tengo que seleccionar cualquiera de estas opciones que encuentro en esta sección, en este caso, a medida que desplace, el texto se va a ubicar alrededor de la imagen. Esta va a tratar de ajustarse a la forma de la imagen. En esta, la imagen se va a ubicar detrás del texto y en esta la imagen se va a ubicar delante del texto. Selecciono une y pueden ver que ahí yo ya puedo desplazar mi imagen por el documento. Si no quiero que se desplace, la opción a elegir es en línea con el texto y ahí no lo puedo desplazar porque estaría incorporada a la línea del texto las imágenes ya la hemos utilizado y hemos buscado imágenes con licencia Creative Commons pero para reforzar vamos a incorporar el uso de imagen directamente en Word para eso voy a insertar imágenes en línea busco ...el tipo de imagen que quiero buscar...